Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Eh, eh, en el video anterior estuvimos conversando sobre cómo trabajar con videos interactivos en Excel Learning. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos añadir un fotograma del tipo eh, rellenar huecos. Dentro de Excel Learning para ello nos vamos hasta eh, crear fotogramas y buscamos en este caso la opción rellenar huecos. ¿Sí? Es muy importante que nosotros eh, anteriormente ya hayamos hecho un barrido del video que queremos, en este caso, hacer interactivo eh, y que primero nosotros tengamos identificado en qué minuto y segundo queremos que aparezca, en este caso, eh, las, las actividades interactivas. ¿sí? En este caso, yo necesito que en el minuto 2.44 aparezca la opción de rellenar huecos con eh, el, el siguiente enunciado. Entonces, lo que tenemos que hacer es irnos, fíjense que acá ya tenemos nuestro video, irnos hasta el video, correr este video, ¿sí? Y a partir de acá, entonces, nosotros podemos ir avanzando, fíjense que acá nosotros podemos ir avanzando. Hola a todos y bienvenidos nuevamente avanzando. a nuestro y canal. Eh, el día de hoy, hoy vamos a ver en qué momento se encuentra. Sobre el, nos vamos a este ejemplo en particular el video, vamos hasta a el, seleccionar la de opción 244 y, y, y vamos a asegurarnos acá de debajo está del 244. Paramos ahí, sí. Paramos ahí, está en 245, sí. Y acá, eh, acá en este caso este nosotros eh, U ubicamos el, el, ejemplo, el tiempo, imagen, ¿sí? texto, entonces ubicamos multiple. el tiempo, las puntuaciones de los alumnos se puedan visualizar 44. debajo del video. Entonces, ahí, ¿sí? Y acá eh, podemos traer el tiempo fijado que está acá, en, en este caso, en el video. Entonces, hacemos clic acá donde está el, el, el, el símbolo del, de la hora, ¿sí? Y ahí ya tenemos en 244. ¿Qué es lo que yo necesito agregar acá? Bueno, pues acá en este punto yo necesito eh, lanzar esta pregunta, ¿sí? Acá. Y este para que los alumnos cuando vayan viendo mi video y vaya avanzando, esto tiene que parar. Fíjense que esto no hay no hay otra forma, ¿sí? Eh, cuando uno agrega texto, por ejemplo, puede dejar que pase. Eso lo vamos a ver en el siguiente, en el siguiente video. Entonces, yo lanzo acá una pregunta, ¿sí? Y este, eh, tenemos que indicar eh, qué palabras dentro del texto tiene que completar el alumno. Fíjense que yo acá marqué esto para este poder trabajar y eh, para poder marcar los huecos en las palabras, entonces uno tiene que seleccionar esa palabra y tiene que tachar esa palabra. Ok, entonces voy a tachar esta palabra acá, el tipo, ya sea fichero local, entonces marco nuevamente local, ¿sí? le indico con el subrayado y acá este guión, entonces bueno, pues simplemente lo voy a sacar y acá puede ser desde una mediateca. ¿sí? Entonces marco esto acá, subrayo esto acá, y a continuación ya tengo listo una vez que ya tenga marcada en este caso las palabras con, con los huecos entonces simplemente le doy en crear fotograma acuérdense que esto tenemos que aceptar tenemos que guardar y bueno lo interesante ahora sería ver cómo esto se va a ver en nuestro editor entonces nuevamente le damos acá le indicamos que esto ya está hecho ¿sí? y a continuación nos vamos hasta nuestro Excel Learning para ver cómo va a correr esto, cómo va a visualizar esto a mis alumnos. Entonces, hacemos correr el video, ¿sí? Recordemos que este ya es un video interactivo. Yo voy a avanzar un poquitito, ¿sí? Voy a avanzar hasta el minuto 202. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro y canal. 3 más o menos. El día de hoy vamos a... Ahí, y esto tiene que parar. Voy a debajo del video. Ahí, paró. Fíjense que en ese momento paró y acá el, el, el alumno tiene que completar, eh, eh, eh, en este caso, este, el, el texto que, que falta. ¿sí? Entonces, eh, debe completar su título. Eh, ¿Qué más tiene que completar? Tiene que completar, en este caso, el tipo. ¿sí? Tiene que completar el tipo. Entonces, el alumno tiene que poner tipo. Eh, el, el fichero, recuerden que puede ser local. Y este puede ser a través desde, desde YouTube o desde una mediateca. Entonces, el alumno completa mediateca acá. Eh, recuerden que este, eh, le damos en comprobar y acá me indica que esto está correcto. Entonces, acá abajito entonces, también está el resultado ¿sí? que el alumno en este caso puede ver. Bien, amigos. Eh, si les gustó este video, eh, denle un like, eh, déjenos sus comentarios y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.